Estas jornadas surgen con un interés claro ¿no? de desarrollar un elemento clave del modelo universitario actual que es la orientación y la, y la función tutorial del de alumnado. ¿no? que la función tutorial es una, una estrategia para ayudar a los estudiantes a definir y a construir su proyecto formativo y profesional. Y desde esta perspectiva, pues bueno, estas jornadas surgen con el, con el objetivo y con la finalidad. Pues de ayudar a clarificar un poco más el campo de la orientación universitaria, eh, presentar y exponer pues, diferentes eh, experiencias, diferentes conocimientos a través de las ponencias que hemos, que hemos or organizado. Yo creo que la tutoría tiene que seguir reivindicándose porque tiene mucho que aportar, tiene mucho que aportar en la calidad de la enseñanza universitaria y en el, y en el bienestar del, del estudiante. Las jornadas de orientación y acción tutorial pues, se conciben como un espacio de aprendizaje, de aprendizaje cooperativo, de formación para el profesorado y para el alumnado sobre un aspecto que en la Universidad de Laguna consideramos que es esencial, la orientación y la acción a nuestro estudiante. Una jornada muy interesante porque se dan a conocer experiencias que hace el profesorado con su estudiantado y el efecto que tiene sobre, ese, sobre esos estudiantes. Hay que entender la orientación y la acción tutorial no solo como momentos puntuales en, el, en la vida universitaria, sino en todo el ciclo. La universidad no se viene simplemente a adquirir unos conocimientos, sino que esos conocimientos deben ir acompañados con una serie de acciones que mm, hagan que los estudiantes sepan exactamente por qué están aquí y cómo van a mm, luego mm, reforzar esos conocimientos en la sociedad, cómo van a volcar en la sociedad esos conocimientos. De tal manera que los planes de acción tutorial son perfectos para ese acompañamiento que tenemos con nuestros estudiantes. Se trata de medidas que no solo vienen a frenar un problema que nos viene acompañando ya durante hace muchos años en la universidad, que es el tema del fracaso y el abandono académico de los estudios universitarios, sino también que trata, de alguna manera, de facilitar los procesos de transición y adaptación al alumnado universitario. Por lo tanto, considero, insisto, en la, la importancia del reciclaje continuo, de la labor, de la acción tutorial que tenemos que hacer dentro de la universidad. Hemos visto que, eh, algunas charlas y conferencias que nos sirven mucho para hacer, por ser alumna tutora, que puedo utilizar dentro del POAD con, mis, con los alumnos de Primero de Pedagogía. Me ha interesado sobre todo la charla de equidad y educativa, así como la de conferencias con alumnos egresados, para ver las experiencias y el futuro de una vez terminada la carrera, para comentárselos a los alumnos que una vez terminada la carrera no se queda ahí, sino que hay salidas profesionales y demás. Me ha sorprendido muy positivamente pues, la eh, orientación de las ponencias, puesto que te da pie a la reflexión sobre aspectos que no son los um, habitualmente tratados en, de manera académica en titulaciones técnicas como las que yo imparto, pero que considero que son especialmente importantes para nuestros egresados porque son los que le dan oportunidad de empleabilidad y además permiten un desarrollo personal y profesional integral eh, y ser conscientes del de, eh, entorno en el que eh, se van a tener que desenvolver en el, en el futuro. Creo que es muy importante organizar jornadas cerca de la orientación, la tutoría y porque es fundamental compartir experiencias con los colegas y, sobre todo, hoy se habla mucho del tema de la centralidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y yo creo que jornadas así sean fundamentales para compartir ideas, proyectos y eh, perspectivas futuras sobre el tema. Impecable esta acción tutorial que sin duda busca adaptar a los jóvenes universitarios a una realidad y es sumamente importante poder tener a quien dirigirse en el caso de dudas y ser más eficientes en, en, el, en crecer. Por tanto, me gustaría felicitar a la Universidad de La Laguna y a todas las personas que han estado implicadas por hacernos ver que en la situación actual hay que aprender, desaprender y reaprender para adaptarnos a los tiempos actuales. Muchísimas felicidades.